Ella perteneció a la comisión fundadora del Jardín de los Palme, Huapic, donde posteriormente comenzó su labor como auxiliar de maestra. Al realizarse la transición a CAIF, se desempeñó como educadora. La mayor parte del tiempo trabajó en experiencias oportunas hasta el momento de su jubilación, a principios del año de 2021. Su paso por el CAIF fue con esmero, compromiso, dedicación y cariño dejando así sus huellas a los niños, niñas y familias que compartieron mañanas o tardes de juegos en el feo. De esta forma, Luisa fue una referente en y para la institución, así como para la comunidad. Es por eso que su nombre va a perdurar por siempre en la sala de experiencias oportunas. Si quieren, se los digo, porque a ser Dice, quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nosotros para siempre. Luisa fue de esas compañeras que siempre estaba presente para aquel que la necesitaba. Siempre había de su parte un mensaje, una palabra de apoyo y aliento para superar los momentos difíciles por los que nos tocaba transitar. Cerca o lejos, siempre presente, escuchando, ayudando, siendo solidaria siempre brindando su luz y energía, demostrando la gran persona que era. Una parte de ellas vivirá por siempre a nosotros, como los palmes Huopic.